tus series favoritas en grande, de 256 a solo 185 semanales. Descubre más en tienda y en línea. Con Electra, tu familia vive mejor. Miles de gérmenes pueden venir de la calle a tu casa en la ropa. Por eso, como doctora y mamá, recomiendo Lysol Sanitizer Aditivo Desinfectante. Elimina el 99.9% de virus y bacterias que el detergente solo no elimina.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 En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe debe usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde,